y a nivel nacional interconectado por el sistema de cables eh, radicado en toda la República Dominicana y nuestros amigos en los Estados Unidos a través del 10-14 de Óptimo Cable Canal América. Ya en esta segunda hora, como le estuvimos eh, diciendo en esta semana, tenemos una invitada de lujo a propósito de este mes de mayo, que es el mes de la madre, y como no podemos hacer una producción especial, como estamos acostumbrados, lo que hemos hecho, dividirlo por semana. Entonces, cada viernes tenemos una ejemplar madre eh, y una mujer que nos llene de orgullo, como lo es nuestra Yaina Tavares. Bienvenida, Yaina, qué bueno tenerte una vez más. Y esta vez, a través de la tecnología. Sí, señor, <risas> qué gusto me da compartir con ustedes, Roberto, Raquel, qué bueno poder llegar a todo mi pueblo querido en una situación de tanta incertidumbre como esta que estamos viviendo. Que yo siempre digo que de seguro nadie se podía imaginar que iba a vivir porque es una situación terriblemente histórica, la verdad. Y, y nada, yo pienso que en estos momentos, aparte de uno reflexionar mucho, pues tiene que acatar los lineamientos de las autoridades sanitarias, pero también ejercer mucho la solidaridad porque ya per se lo que se vive es difícil y lo que viene pues vislumbra a ponerse peor la situación, pero por ello no podemos perder la fe. También en estas circunstancias yo creo que la fe, no importa la denominación religiosa a la que uno responda, es un gran sustento, por lo menos a mí me sirve de, de gran sustento eh, la firmeza, la fortaleza para atravesar esta tormenta, teniendo eh, la claridad de que va a depender de nosotros de aquí en lo adelante, vivir en esta nueva normalidad, que yo entiendo que llevará tiempo. Pero no quiero ser pesimista, lo que quiero es hacer un llamado a, a la gente a eso mismo, a unirnos, a agarrarnos de las manos. Siempre hemos demostrado que cuando nos unimos en una misma dirección, siempre logramos la victoria este pueblo, es un pueblo bendecido, es un pueblo que ora mucho. Nos hemos salvado de muchísimas cosas por el mismo poder de la oración, pero a esto hay que unirle la acción individual que va a repercutir socialmente. Así es, Yangna. Un placer saludarte. Buenas tardes. Qué Gracias, gusto Raquel. tenerte en el programa en el día de hoy. Una mujer ejemplar, sobre todo. Comunicadora de larga data con una trayectoria sumamente limpia que nos llena Gracias, de orgullo ma. a la mujer dominicana y a la Ay, comunicación en sentido general. Te iniciaste por los años 85, por ahí, ¿verdad? Sí, señor. Tenía como 10 años. ¿no? ¿Qué, qué gran satisfacción <risa> ha sido, Bro, sobre todo, Raquel, hacer Raquel, comunicación Raquel. de calidad. ¿Cómo fue, Roberto? Raquel que tiene fue? que comenzar con que empezó en el año 85. No, porque no le vamos a la edad, la idea no es esta. La idea no es saber cuántos años tiene, porque a las mujeres muchas no les gusta decirlo. Yo lo digo, no, yo tengo 41. Qué? Qué? Yo tengo 40, sí, pero hoy es viernes Yo tengo 41, Sí, pero hoy es viernes, hoy es viernes, y recuerden que el cuerpo ya no lo sabe, que viene. Ya no, ahí... ya. Sí, así es. No, yo, ahí no en serio esa broma. experiencia tan linda que has tenido, duradera, y que sigue impulsando y siendo ejemplo para la nueva generación. Ha sido una experiencia grandiosa, antes que todo. Siempre digo mi edad porque creo que eso forma parte de mi patrimonio. Y claro. Han sido 57 años eh, bonitos, bien vividos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. De renovarme, de caídas, pero sacudirme el polvo de las rodillas y decir, vamos y seguir adelante de, de reinvención. Mi experiencia dentro de los medios de comunicación ha sido grandiosa, ha sido una bendición y lo que he vivido y lo que he tenido oportunidad de hacer es para agradecérselo tanto al Señor, porque sin buscarlo, sin soñar que iba a trabajar en esto, estudiando Derecho, eh, por dos oportunidades, venga, recibí eh, el, la opción de poder incursionar en los medios y entré y fue amor a primera vista y hasta el sol de hoy, recibiendo grandes compensaciones, sobre todo el cariño y el afecto de, de la gente, de mi pueblo, porque en este medio, y ustedes lo saben, eh, estamos aquí porque el público nos mantiene aquí. Porque el público con su deferencia, con su lealtad, con su apoyo nos hace perdurar, por supuesto. Esto respondiendo a un compromiso de nuestra parte, de saber que debemos ejercer la comunicación. Primero, desde un punto de vista social, uh -huh. porque para eso estamos. Después que el público nos dispensa ese gran privilegio de estar aquí, de creernos que es algo grandioso, ese poder lo tenemos que bien utilizar para sembrar, para representar a ese público, ser la voz de ese público y sobre todo a través de nuestras acciones poder generar transformaciones individuales y sociales. Eh, solamente así se puede permanecer y me siento sumamente agradecida, de verdad. Esto ha sido como todas las cosas grandes que me han pasado en la vida han sido así. Han llegado rápido y, y me han sorprendido, me han enamorado y me ha hecho muy feliz, de verdad. He sido pero, muy, pero ¿te resultó feliz. fácil o también has tenido que sobrellevarse situaciones difíciles que has tenido que superar? Si nos puedes contar alguna, por ejemplo. Pero claro, Raquel, es que en la vida todo el que quiere y se propone eh, lograr algo... Tiene que, sobre todo cuando te propones eh, hacerlo con decencia y con honestidad. Claro. El camino se hace más largo, el camino así. se hace muchísimo más difícil, pero a fin de cuentas lo que vas logrando, te, yo siento que te pertenece real y efectivamente si lo logras así. Momentos difíciles, no te los puedo ni contar. O sea, incontable, imagínate, estoy ya en el año 36 de ejercicio de mi profesión que si han pasado cosas, han pasado muchísimas cosas y como te decía, tú te caes, te tropiezas, pero te levantas y sigues, y sigues porque tú tienes y, y sientes un compromiso con la gente, aparte de que es algo que me apasiona totalmente. Amo mi trabajo como ustedes no se lo pueden imaginar, y es algo que me sí. apasiona. Y, y sí, Eso por ejemplo, es... en comp uh -huh. Sí, Dime, eh, eh, Quería, excusame te interrumpa, de que no, cuando te hicimos la entrevista, que tuvimos, te agradezco la confianza de permitir. Pues bellísima! Estar, eh, la tranquilidad de, de tu hogar. Y ahí ¡Ay, tenía mi pañoleta puesta el otro día! Ella. ¡Bellísima! esposa le la seguimiento a las blusas que te pones, que son todas Ajá. de, de diferentes Ella dice, pero a ella le, gusta, le se le ve que le gusta comprar. Cuando le gusta una cosa de diferentes colores, y hay una bruja que tiene diferentes colores. <risa> la de los le pásame, Sí, le empezamos a <risa> dar seguimiento. Ya, andes, cambiando eh, de tema, tú como madre de un adolescente, y, y es eh, el, el, el, la dirección que queremos en este momento, en este mes de las madres, que va a ser como todo lo que es este año, algo diferente. Claro. Que obviamente, eh, las celebraciones y los días festivos han cambiado, como no ha cambiado la vida con el tema de esta pandemia. Pero tú como madre, en medio de esta pandemia, de esta situación, ¿cómo ha podido eh, interactuar con tu hija, explicarle lo que está sucediendo? Y más tu hija que es una adolescente, como otros, que muchas veces quieren salir, que quieren hacer estas cosas que ya no las pueden hacer como de forma cotidiana. No pueden ir a la escuela, no pueden ir al parque, no pueden ir al, al, al mall. Eh, háblame tu experiencia como madre y, y, y tu hija. Mira, de, de lo malo, Roberto, siempre se puede sacar. Algo positivo, todo depende de la actitud que uno tenga frente a la vida. Yo creo mucho en la resiliencia y en ese tenor de todo este proceso tan difícil ha sido hermoso, fíjate la paradoja de la vida, el tener la oportunidad de compartir con ella 24-7 porque regularmente una tiene muchísimo trabajo, ella tiene su escuela, ella tiene sus actividades extracurriculares. No te niego que hemos tenido momentos, es que estamos hablando desde el 12 de marzo. Sí, estamos hablando desde el 12 meses. de marzo en cuarentena, eh, calculen ustedes cuánto tiempo salí a votar y, y más nada. O sea, esa salida. Uh -huh. eh, y ella igual. Eh, ha tenido momentos donde hace unos días como que eh, explotó, lloró, se desahogó porque abruma mucho, pero pero lo ha llevado muy bien. ¿Qué hemos tenido a favor? El hecho de que ella está cogiendo sus clases virtuales, de que tiene mucho compromiso con las clases virtuales, mucho trabajo, muchas tareas. Eh, eso también ha hecho que pueda emplear su tiempo, tú sabes. Pero conversamos mucho. Hemos tenido unas conversaciones fuera de serie, eh, muy, ella es muy analítica, es una joven sumamente madura, pero hemos tenido conversaciones fuera de series con miras también a futuro. Eh, yo he tratado de crear conciencia de qué pasa. Tú sabes que ellos tienen acceso a toda la información, pero hay que crearle balance. Muchas veces hay muchas fake news, noticias eh, que son Ay, falsas, pues. que la pueden aturdir, que le pueden crear... La pueden crear muchísimo más estrés yo me encargo de decirle, mira, no, esto no es cierto me preguntan muchas cosas mamá, y entonces, ¿qué, qué va a pasar? Y, y, y nos ha permitido eso mismo o sea, y de aquí en adelante, por ejemplo hablar eh, tuvimos una experiencia bien bonita a ella le dejaron eh, un trabajo sobre una obra de teatro de Molière que se llama Las Preciosas Ridículas y esa obra habla de, de la vanidad, esa obra habla de, del engaño, pero esa obra también habla de, te lleva el mensaje de qué de que te vale tener mucho si en realidad dentro de ti no hay nada y eso se esfuma. Entonces eh, yo tomé ese punto de partida porque me dice mamá mira el análisis que hice de, de esta obra. Le digo, mira, yo no la he leído, es una obra corta eh, de un solo acto, déjame leerla y entonces yo te puedo dar la opinión. Y de ahí le viene una conversación tan maravillosa, que yo le dije, mira María Manuela, te das cuenta, esto es lo mismo que yo te vengo diciendo desde pequeñita, y ella es muy consciente de eso, de qué vale en este momento tener mucho dinero, de qué vale en este momento si te has pasado la vida siendo pretencioso y creyéndote superior a los demás. Todos estamos en el mismo barco y todos estamos asumiendo el mismo riesgo. Es sumamente aleccionador lo que estamos viviendo. Yo me imagino que ustedes pensarán igual. Sumamente aleccionador. Yo siento que lo que estamos viviendo nos obliga a la humanidad a cambiar, a tener bueno, otra eh, perspectiva. De, de, de hecho, eh, eh, esa pregunta que la tengo pautada de cómo te ha cambiado a ti la vida a corto plazo, porque todos teníamos nuestros planes, pero en el caso de Yaina, eh, la comunicadora, la madre, eh, cómo le cambió la vida, los planes que tenía para este 2020, hasta planes como, sí. por ejemplo, yo tenía planes de viajar. Eh, pero pero claro pauta. que sí, no y, y el lo... viaje de nosotros de verano y, y el trabajo, tú sabes que eh, uno se va a ver perjudicado, Pero hay que darle la vuelta al pandero, por ejemplo, en mi caso. Eh, yo trabajo muchísimo, ustedes lo saben, gracias a Dios, presento muchísimos eventos, tengo muchísimas maestrías de ceremonia, hablando en términos reales, forman sí. gran parte de mis ingresos. Nosotros tenemos también una compañía que se encarga de organizar eventos, que la dirige mi hermana. Y, y, y digo yo, yo soy bien optimista, pero me pienso en términos reales, ¿cuándo volverá a haber un evento aquí en nuestro país? Igualmente no sé hasta dónde se puede afectar la publicidad, que también vivimos de la publicidad en la producción de, del programa, por la misma situación de las empresas, por la cantidad de desempleados que hay en este momento, porque uh -huh. las empresas se han visto eh, obligadas. O sea, siento también como ese temor de hasta dónde a nivel de producción aunque gracias a Dios no vaya muy bien en este momento, nos vamos también a ver afectados, y, y claro que sí que te cambia planes, bueno a mí me cancelaron con la cuarentena, no te puedo decir la cantidad de eventos, partiendo de ahí, pero aparte de todo, es pensando cómo vamos yo tenía un curso eh, que es un diplomado con la Universidad CEF, que comenzaba justo cuando comenzaba de 10 semanas, justo cuando comenzó la cuarentena que lo hemos tenido que posponer, ya les hice un aviso a todas las personas que ya estaban matriculadas, que estábamos teniendo muy buenas respuestas, y puedo tomar esa alternativa también, porque es algo que también me gusta, o sea, lo importante es buscar alternativas dentro de la misma comunicación, con mucha fe, con mucha esperanza, eh, fíjate que en cuarentena he estado bastante activa, ahora estoy con ustedes, pero he hecho mis programas desde la casa, Hemos tenido dos cibermaratón que también nos conllevó sí, a es, mucho es, trabajo. Hemos eso te hecho... iba a preguntar eh, del Ajá. cibermaratón, que fue un éxito. O sea, yo le no estuve dando seguimiento. De hecho, te sí. felicité porque estuviste en la parte de la conducción junto a nuestro colega Roberto cavada Roberto Ángel, y también eh, Milagros, Milagros y demás. Y, y, y, y bueno, y, y hubieron figuras del ámbito nacional e internacional que te presente presentes y fue una bonita causa eh, eh, por ti, R.D., ¿verdad? Eh, donde sí. junto primero Ministerio. hicimos uno a beneficio de UNICEF, ahí yo estaba por partida doble, tanto uh -huh. en la organización como comunicadora, pero también como embajadora de UNICEF, que sí. eh, fue fantástico, y tuvimos otro de aliment por alimentos, que ahora lo vamos a cerrar justo este domingo, lo extendimos un poquito, ya un mes después, que la situación económica estaba difícil, pero hemos recibido también... Eh, mucho apoyo tanto de la gente que ha ido a comprar sus cajas de esperanza como amigos que han dicho: Venga, dono tanto haciendo donativos más fuertes. Sí, y esa es una iniciativa de, de Roberto Ángel. Eh, este segundo, y lo vamos a cerrar ahora este domingo. Por con la solidaridad. Sí, aquel, perdón. sí no, no, no hay problema. Eh, sobre todo he estado involucrada siempre con las buenas obras y a través de UNICEF ayudando a los niños, pero cualquier tipo de obra de beneficencia te hemos visto involucrada. Esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos, de alguna manera, de experiencias personales, pero también como país, como nación y como mundo, indudablemente. Eh, esas mujeres en las que no tienen trabajo fijo, las que son madres también, madres solteras, que, que, no tienen como, que no están dentro de los planes y las ayudas y programas del gobierno. ¿Qué tienes que decirles a esas mujeres que esta pandemia la ha golpeado más fuerte todavía? Y las que reciben violencia doméstica dentro de sus hogares y que nos han mandado a combinar dentro de nuestras casas por esta pandemia. ¿Qué tienes que decirle? Primero mandarles un abrazo solidario ¿eh? y, y decir que compartimos su dolor, que compartimos la situación tan difícil que están viviendo, pero que no podemos dejar rendirnos, no podemos permitir que el miedo ante una situación nos paralice, porque yo siento desde el fondo de mi corazón, y lo digo con mucha fe, que esto también pasará, claro. que todo va a depender... De, de la actitud con que asumamos eh, estos momentos. Uh -huh. eh, la palabra clave es resiliencia, pero también que uh -huh. no se quede ahí. Que demos un paso hacia adelante, pero a la vez exhorto a, a toda mi gente, que yo creo que forma parte del ADN de la dominicanidad, la solidaridad, a tender uh -huh. la mano, porque uh -huh. sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Sí. Y, y en esta situación que estamos viviendo, si tú estás bien, Raquel, yo estoy bien, y viceversa. Así es. O sea, de lo que se trata es de eso, de no obnumerarnos, de no solamente tirar a, a, a nuestro lado. Pensar en toda esa gente que está en la calle, que no puede responder ese llamado que hemos venido haciendo desde el principio de quédate en casa a los médicos, a las enfermeras, a las personas que trabajan en cadenas de de alimentos, a los bioanalistas, a los farmacéuticos a los bomberos a los policías o sea, toda esa gente tiene que salir y uh -huh. está poniendo en riesgo su vida la prensa la prensa también, uh -huh. sí, porque nos toca eh, uh -huh. eh, entonces esas son personas que uno tiene que valorar en su justa dimensión y actuar no solamente que nos quedemos sentados en el balcón por eso involucrarnos en este tipo de de cosas, y, y aún no siendo cibermaratones, sino actuando, uh -huh. muchas veces con una llamada telefónica desde la plataforma que uno tiene, y por la credibilidad, puede resolver muchísimos problemas. Claro. Una franco macorizana que ha estado súper activa a nivel carrosario por ejemplo, le llamé el otro día, le digo, mira, dime de hogar de ancianos, porque el despacho de la primera dama en el que trabajo Junto a la señora Cándida Montilla de Medina, que ha hecho un trabajo extraordinario, pues no ha cesado en llevar ayudas a lugares que lo necesitan. A nivel casi seguido me mandó tres nombres y esas ayudas llegaron a través del despacho. Y ahora lo estoy diciendo, porque no me gusta decir las cosas, porque para que otra gente se motive también. O uh -huh. sea, a veces, y ustedes sobre todo, con la repercusión que tienen, cómo son seguidos, yo sé que también lo, lo hacen. O sea, lo mínimo o lo máximo que uno pueda hacer, no detenernos. Este es el momento. Y con relación a las mujeres víctimas de la violencia eh, familiar, intrafamiliar, eh, exhortarles a romper el silencio. Yo sé que muchas veces en nuestro sistema no funciona y no respalda de forma directamente proporcional a la celeridad que necesita eh, la respuesta a una denuncia y por eso han pasado muchas tragedias, pero tienen que perder el miedo, tienen que valorarse, valemos mucho, sobre todo las mujeres, yo no soy excluyente, en, un, en una pareja son dos, pero sobre todo las mujeres solemos ser el centro de las, de las familias, Darnos el valor que tenemos en nuestra justa dimensión, romper el silencio, el amor no hace daño, no es cierto, eh, los celos, el que te golpeen no es señal de que te quieren, es señal de que no te respetan, de que te denigran, lo que van a querer es bajar tu autoestima y eso nunca lo puedes permitir, denuncia, Rompe el silencio y a quienes vean también, no tengan miedo a meterse, porque estamos hablando de vidas Cuando se mata a una mujer, se está hablando de que no solamente muere la mujer, sino que se quedan niños regularmente sin padre y sin uh -huh. madre. Así de, es, es un, un, un problema social bastante fuerte. De hecho, aquí denunciamos, eh, Yannick, o sea, te interrumpa, uh -huh. eh, no, como en medio de esta crisis eh, que estamos viviendo. Eh, se han aumentado casos de, claro. de, de violencia intrafamiliar. Es ah, increíble y, y es lamentable que mucha gente eh, todavía no, no, no ha creado esa conciencia. Y todavía no, no yo creo que las autoridades no han dado, como decimos en buen cibaeño, pie con bola, porque a pesar de las campañas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, siguen aumentos. Si comparamos la cifra, por ejemplo, de 2018 con la 2019, 2019 eh, eh, eh, lo supera. Y este 2020 comenzamos también, que este año no sé eh, qué pasó con este año 2020, que ha caído todo junto. Pero, tú sabes que yo estaba viendo estamos... una charla de, de unos psicólogos y hablaban que imagínate tú, esta situación que nosotros vivimos genera muchísimo estrés. Sí. Entonces encima una persona violenta o abusadora metida en la casa ay, ay, ay. con este estrés... Estando las 24 horas juntos, eso detona muchísimo más eh, la violencia. Por eso hace falta un refuerzo mayor en este tiempo y siempre. Vivimos en una sociedad eminentemente machista. Uh -huh. Yo recuerdo que una vez, hace unos años, yo hice un trabajo con una mujer que había sido víctima de, de la violencia. De hecho, le habían dado eh, machetazos, una cosa horrorosa. Horrorosa. Y entonces ella me decía: ¿Pero sabe qué me pasó? Que yo fui en cuatro o cinco oportunidades al Ministerio Público a poner la denuncia. Y muchas veces entre los mismos hombres se tapan. Y ya al final, cuando dije: ¿Pero qué? ¿Cómo va? ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Cuándo vayan a buscar mi cadáver? Porque ese es el problema. Uh -huh. O sea, cuando un hombre ejerce la violencia contra ti y tú vas y lo denuncias y las autoridades no actúan, la rabia es mayor que Y la situación ahora económica, gente desempleada, es una sí, situación con que muchos en, en esta semana tuvimos a la doctora Milagro Sierra, quien es psiquiatra, y siempre participa con nosotros, y yo le dije a ella que los psiquiatras tienen mucho trabajo eh, que hacer en, en, en lo adelante. Yana, el tiempo se nos está, se nos está yendo, pero antes quiero preguntar. Ay, qué pena. Sí, <risa> tú, sabes cómo es el, tú sabes cómo es el tiempo en televisión. <risa> Mira, eh, quiero preguntarte sobre eh, lo que hoy precisamente se va a estrenar, un videoclip. Eh, Resistiré, una adaptación eh, del merengue. Y tú como propulsora de lo que, que, que es el merengue, que no sé cuándo... Ay, vuelve ¡Que el... viva el merengue! Ya, ¡Que sí. viva el merengue! Sí, y vemos artistas como Nati y Natasha, entre los principales exponentes del merengue está eh, Johnny Ventura, Fernando Villalona, Héctor Acosta del Torito... Eh, de esta Guasón eh, Brazo baja, entre otros exponentes, y hoy, hoy van a lanzar eh, eh, ese, ese material videográfico, eh, incluso se va a hacer estreno a nivel internacional, y, y aquí también a nivel eh, nacional. ¿Qué tú opinas de de, de esta de estas cosas buenas que están saliendo, y de estas adaptaciones que se están haciendo? Por ejemplo, está el Ciber Maratón que tú mencionaste, y esto que se va a lanzar hoy con, con la canción Vive el Merengue. Me, me encanta, la verdad que es una iniciativa que me encanta. Tú sabes que la canción Resistir es, se, se ha convertido como en un himno sí, sí, en sí. muchos países del mundo porque de eso se trata eh, todo lo que estamos viviendo, de, de resistir. Y estaba hablando con Saya, que me lo comentó y me dio muchísima alegría saberlo. Ustedes saben que Saya se ha involucrado muchísimo con, con nuestra música, sí. con mi merengue, con el lo... merengue de ustedes. Es... El lunes ese récord que, eh, el el que logró que yo lamentablemente no pude estar en el cierre porque estaba de viaje en ese momento pero que traté de apoyarlo en, en todo momento yo creo que es maravillosa la iniciativa eh, me parece maravilloso también que casi todos los artistas a través de, de las redes de live o por Zoom han dado conciertos y yo creo que en, en esto que estamos viviendo la música juega un rol muy importante porque no solo se trata de salud física, sino la salud mental uh -huh. es tan importante por, para eso mismo, para no generar más estrés de la cuenta, para mantenernos un balance emocional que es vital. Y tratándose de mi música, del merengue, con artistas de tanta importancia, yo creo que es un gran legado dentro de esto que estamos viviendo y que me da muchísima satisfacción y se encargará de llevar un poquito de alegría para amainar toda la, la incertidumbre, de desasosiego, o sea, pena, dolor que estamos viviendo. Así es. Diana, bueno. Diana, breve, brevemente, sí. Roberto, sé que quedan pocos minutos. Brevemente, Yaina, ¿cómo ha sido la cosa dentro del hogar en este tiempo de pandemia? Sabemos, las madres tenemos la carga muy pesada. Cocinar, los, eso eso depende si de los que hacer, los que no, porque la mayoría de las señoras de servicio la han despachado en el caso tuyo, Yagna, cuéntanos. Bueno, yo soy de las privilegiadas, debo decirte, en el sentido de que... Una doña muy como, buena tiene Yanna. Ay, mi nana bella. Bueno, lo que hicimos fue, porque ambas se han protegido mucho, Aquí yo tengo dos personas que son mi familia. Imagínate que Nana, tenemos juntas 26 años ya. ¡Wow! Nana es ¿sí? la dueña de esta casa, en verdad. No, es en serio que te lo digo. Otra madre para María Manuela. Yo le digo a María Manuela y le decía chiquita, es mi Nana, que yo te la estoy prestando. Nana, eh, doña Carmen Rosa Leonardo, es la dueña de esta casa, es mi familia, una compañera extraordinaria en mi vida, y, y está Leo también, Leo se quedó el primer mes y, y medio, yo misma le dije, no, como un mes, una semana le dije, no, Leo ya, y ella me decía, no, doña, no se apure, y, y claro está, uno tratando de ayudar, tú me entiendes, claro, claro. Eh, de haciendo cosas, pues echando el ojo a la niña, eh, organizando también porque es un buen tiempo para tú. No, no cosas, escuchado, no he es escuchado ya, no he escuchado ya que ha dicho cocinando. Cocinando. <risa> ay yo, hago! ¿Es que no puede ser perfecta. Ay no, ay no, no, no. señores, qué cosa. pero me encanta tener amigos como ustedes que ojalá cocinen bueno para que me no, <risa> ah, no, la no, cocina, <risa> la cocina no se me da. Fregar me gusta, si tú supieras. ¿Tú sabes por qué no se me da la cocina? Si yo me pongo con un libro, yo resuelvo. Ahora, no queda un caldero limpio. No queda una cuchara limpia. Lo que pasa es que me da mucho calor. Yeah. Y no sé si quieres que te explique lo sí. que es la menopausia, Roberto. No, Robert, Roberto, okay. me da mucho calor. El fregado me gusta porque uno se mantiene como sí. fresquito. Pero si tengo chances de, de limpiar algo, tratar de ayudar. ¿Y cómo te diviertes? No ¿eh? ¿Cómo te diviertes en casa? Ahora con la pandemia, uh -huh. yo soy súper casera y lo que estoy haciendo no es nada diferente a lo que hacemos siempre. Por ejemplo, compartimos, vemos series. escuchamos mucha música. Eso es, música, leyendo, aunque no he tenido tanto tiempo de leer como el que se pudiera presumir, pero sí, eh, leyendo. Ahora vi que salió The Coming, que es la vida de Michelle Obama. Yo voy sí, a ver. Sí. Hoy, si Dios Ya, ya quiere, yo la tengo en lista para este fin de semana. Sí, porque ahí... leí el libro, recién terminé el libro que me lo regaló doña Milady de Cabral y tiene una vida extraordinaria. Casu Casualmente o sea, se lo mandé a mi esposa para este fin de semana eh, verlo, que lo vi en las redes, que ya lo subió, que ya Netflix, Netflix la tiene disponible. sí no la vamos a ver. Esta noche sí. la vamos a ver. Bueno, ya, eh, ya eh, eh, me quedan 30 segundos. Eh, un a mensaje ver. para tu pueblo para tu provincia, para tu país, en medio de esta pandemia que todavía eh, las autoridades están en un estado de emergencia, estamos todavía en cuarentena y que no sé, bueno, me imagino que tú lo sabes, que la gente está comenzando a salir y a perder la, el respeto incluso a este proceso de cuarentena. Bueno, le mando un abrazo muy grande, pero qué bueno que tú hagas alusión a eso, Roberto, es que no podemos bajar la guardia. Yo voy a ver si subo hoy eh, un, un post que me mandó Miralba que lo quiero compartir. Porque decía que por el hecho de que se levante la cuarentena no quiere decir que se fue el virus, no. sino que quiere decir que hay más camas en los hospitales a disposición de la gente, porque vamos a vivir con el virus. Por eso todavía la protección debe ser más fuerte a partir de que se levante la cuarentena. Hay que usar las mascarillas, hay que usar los guantes, hay que... Eh, buscar por todos los medios de seguir cumpliendo con el distanciamiento social porque el virus no ha terminado, ustedes están viendo las cifras esto requiere de muchísimo cuidado vamos a seguir ejerciendo la, la solidaridad y aprovecho para mandarle desde aquí un abrazo gigante al padre Moncho, eh, quien a través de, de Fuerzas Vivas ha hecho un trabajo extraordinario, de hecho parte de las cajas de esperanza son dirigidas a él. Ya vamos a decir cuántas cajas le, le corresponde a Padre Moncho. Vamos a seguir ejerciendo la solidaridad, pero por favor, mi gente querida, vamos a querernos, vamos a, a cuidarnos, vamos a asimilar que el virus seguirá, que tenemos que cuidarnos ahora con más fe, de verdad, con muchísima seriedad. Porque, porque yo quiero que como esto también pasará, la vida siga y puedas seguir desarrollando todas tus metas y todos tus planes. Pero la mejor vacuna, la mejor vacuna del coronavirus eres tú. Es lo que hagas, es como marques la diferencia y cómo te cuides. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tu país. Juntos podemos hacer la diferencia. Mucha fuerza, RD. Amén, amén. Fuerza. amén. Gracias, Yaina. Un abrazo. Gracias por siempre, abrirnos tu corazón y tu tiempo para compartir. Se sí, me profesor, hizo tu muy